Te saludo nuevamente desde Crescante y te platico que estoy iniciando un nuevo proyecto que es Estudiar el Certificado en Fundamentos de Psicología Positiva impartido por la Universidad Tech Millennium, hermana del lugar donde yo trabajo. Y es que la verdad yo siempre me he preguntado qué es ser feliz o sentirte infeliz. ¿En qué consiste la felicidad? ¿Cuánto dura esta felicidad? Si se puede medir y si es lo mismo que... Eh, el bienestar. Yo he visto que las organizaciones y las personas cada día se están preocupando más por estos, estos temas en particular. Y te voy a decir que en esta revisión temprana de las cosas y contenidos de estos primeros temas, destaco esta parte de, la, de ver que desde los filósofos se preocupan por definir qué es la... Eh, Felicidad desde las corrientes hedonistas que hablan de que la felicidad consistía en la suma, en, en sumar momentos agradables y por esta razón planteaban que la felicidad consistía en la satisfacción inmediata de todos los deseos o la filosofía estoica que nos decía y hacía énfasis en evitar el dolor, o en la tradición filosófica de Sócrates, Aristóteles, Platón, donde se vinculaba la felicidad con la posesión de virtudes. Eh, y esta consistía en el desarrollo armónico de una serie de capacidades con las que los seres humanos eh, afrontan las circunstancias de vida. Qué interesantes estos temas. Y eso habla también de reconocer que la felicidad es difícil de definir, o sea, parece algo sencillo, pero no hay una definición única. Pero sí hay algunas conceptualizaciones que engloban tres elementos fundamentales. La satisfacción, las emociones positivas y el sentido de vida. La satisfacción tiene que ver con un proceso cognitivo de evaluación. ¿Cómo comparo mi vida con la de otros y con mi propia concepción de una vida ideal? Esa es una manera de medir o de darnos cuenta en este, en este primer elemento, la satisfacción. Las emociones positivas, como su nombre lo indica, se refieren a la parte afectiva, a experimentar más emociones positivas que negativas. A esto se le llama balance afectivo, es decir, sentir mayores, evidentemente, eh, pues estas emociones de gozo, alegría o serenidad con mayor frecuencia que las de ira, tristeza, desesperación o miedo. Revísate tú. Yo, por ejemplo, ahorita que estaba leyendo, revisé, digo, caray, yo frecuentemente tengo esta, estos sentimientos de ira y estos sentimientos de tristeza o, o de miedo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Convertir a trabajar en ese tipo de emociones para tener un balance afectivo mayor. Y la otra es el sentido de vida, que se refiere a que nuestra vida vale la pena. Se relaciona frecuentemente con el concepto aristotélico que está difícil de, y que se llama eudaimonia o vida buena, basada en el desarrollo de virtudes, de virtudes. Es decir, preguntar, ¿cuál es? El, o sea, eres valioso por ser, por ser persona. Pero de ahí también, ¿cuál es ese propósito o ese significado que tiene para mí mi propia vida? O sea, ¿Dónde yo puedo aportar más con amor, con honestidad, con dedicación al desarrollo y a influenciar y apoyar o sentirme pleno en el desarrollo? Bueno, así lo veo yo, ¿verdad? Ahorita que revise más el tema, te platicaré si es esto que te estoy diciendo o no. Si te gustó el video, dale like, compártelo y toca la campanita. Me vas a ayudar mucho a seguir generando comunidad. Te voy a seguir platicando de estos temas porque estoy en este proceso de preparación en ello. Nos vemos pronto.